lo que tú llamas bondad, con ese nombre tan bello ese concepto tan alto tan espiritual asúmelo no es un sentimiento Es solo un mecanismo de nuestro cerebro lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. La colaboración, la protección, la ayuda mutua, huir de la soledad. ¿Y qué importa? quitas esa mano que te da seguridad asúmelo. No existe la bondad entiéndelo Entiende la bondad, solo la aplica a corto plazo y sin interés nada más. Entiéndelo. Han sido miles de años creando las reglas del juego que los que viven del miedo se niegan a... ¡Gracias! The...